Todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño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 pequeña se salvó ¡Oh sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh sí, señor! Mi culpa fue Ella agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh sí, oh sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto?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 Aprende a flotar como un barco lo harás bien lo haces genial ¡Sí! nada nada no debes respirar agua agua cuando subas podrás. velas las piernas moverás bien estiradas y agitar muy bien mejorarás oh, wow. mueve mueve los los brazos moverás adelante y hacia atrás niños son nadadores ya sí. nada nada bajo el agua estás felicidades lo hiciste genial ¡Somos nosotros, equipo! ¡Vamos!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 Conductor del camión de bomberos ¡Buen trabajo! Por toda la ciudad ¡Uh, uh, <risa> El camión de bomberos ha salvado el día Lo salvó ¡Lo salvo. El camión de bomberos ha salvado el día, lo salvó, lo salvó. El Yeah. <laughs> Do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 estoy aquí estoy como estás tú hermano dedo hermano dedo dónde estás aquí estoy aquí estoy como estás Estoy como estás, tú, baby, dedo, baby, dedo, dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como estás tú.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 Vamos a ayudar ¿Te ayudó? Banda, banda, beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá <risa> <risa> A revisarlos los bubu, Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Contemos otra vez. 2 elefantes 3 ratones 4 globos 5 monos 6 patos 7 llamas 8. Donas. 9. Perritos. 10. Gatitos. Contemos otra vez. En un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Don't cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más siete papas más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 Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! <risa>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 nombrar algunos colores. ¿Quieres probar? ¡Hagámalos! Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Blanco, rosado, rojo, morado, azul, anaranjado, Verde. Blanco. Rosado. Rojo. Morado. Especial, esa eres tú, solo di.